...especial, una mañana de gloria, uno de los momentos más eh, emocionantes que tenemos en base a lo que significa que el Frente de Todos presente a la gente de Cobeza y a la comunidad todo, lo que es esta bomba eh, entregada en Yaciretá a través de Fabián Ríos. Y por supuesto vamos a aquellos que son hacedores de este hecho que nos van a explicar cómo se consiguió, de qué manera y bueno... ...la alegría de la comunidad de tener un aporte más del frente de todos. Buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Antonio? Buenos días a toda la audiencia. La verdad que eh, un orgullo para nosotros estar gestionando esto ya hace un tiempo... Eh, ...a partir de que nos enteramos de que, cuáles son las necesidades de Paso de la Patria... ...y a partir de eso este, nos pusimos en campaña. Esto era un pedido que ya estaba... Nosotros lo único que hicimos fue acelerar el trámite porque creemos que es una necesidad importante para nuestro pueblo. Es lo que dicta nuestro corazón y es lo que queremos para Paso de la Patria. Ese es el, el verdadero objetivo de esto. Esto también marca un detalle muy importante. El Partido Justicialista, independientemente de estar o no en el gobierno, siempre hace aportes a la comunidad. Mario D'Angelo, usted que es el más fogoso, cuénteme un poquitito qué esto, qué significa. Bueno, no, no, esto es parte de lo que decimos nosotros eh, gestión más gestión y gestión estando en el poder o no esto es yo creo que hoy el interventor de cobesa tuvo este, de, de palabras desafortunadas por la de escuchar recién nosotros reconocemos que el inicio de la gestión el, el pedido lo hizo él al director de Añacuá esto es una gestión de, de Fabián Ríos en ese cargo y también como candidato a gobernador del Frente de Todos. Eh, nosotros lo que hacemos es este, acercar y hacer realidad eh, esto, que es una gestión plenamente del ingeniero Río, compañero candidato a gobernador. Y bueno, acá está. Yo como digo siempre, las cosas cuando las puede tocar son reales. Cuando hablas, hablas, hablas, este, y no están... Todo lo contrario. Bueno, esto marca también parte de lo que va a significar el Frente de Todos. ¿Gestión? ¿La gestión comenzará a través del Poder? Cuando se encuentra en el poder, no. La gestión es todos los días. La gestión es estar caminando los barrios, es estar caminando las instituciones y ofrecerle, indudablemente, lo que hoy estamos viendo, la realidad de lo que estamos viendo. Ahora, no vamos a caer en el chiquitaje de decir una cosa u otra. Lo importante es que esto es para la comunidad de Paso de la Patria y, por supuesto, el honor de que el Frente de Todos pueda estar presente en esta entrega. No sé si quieren agregar algún detalle más. ¿Estamos esperando a alguien en especial? No, nadie más, nos estamos esperando acá, nada más que la gente se entere, que sepa que nosotros, sin estar en el poder, este, seguimos gestionando y pensando en la gente. Lo primordial acá es pensar en la gente, no en el rédito político, porque así como lo dijo Mario ya, esta fue una gestión iniciada hace un tiempo, nosotros lo único que hacemos es hacer la realidad, y hubiera sido un orgullo para nosotros poder entregársela al interventor de COVESA y que nos deje ingresar a la planta para ponerla en su lugar. Este, pero bueno, eh, son cosas que ya vamos a ir achicando una vez en el gobierno nosotros. Bueno, lo importante y lo esencial, sí, sí, sí. Este, bueno, le quiero, le quiero responder al interventor de, de cobeza La verdad que son palabras desafortunadas de no dejarlo entrar a la planta, del cual también somos socios. Y entre esas palabras, él dijo que esto estaba politizado, que, que el ingeniero Río politizó esto. Y yo le, le digo que cuando la política es, es bien interpretada y bien ejecutada, pasan estas cosas. La buena política. Y que él, en vez de estar pensando en lo que se politiza o no politiza, y demás, él tendría que estar pensando en eh, terminar terminar con la intervención de Cobesa y entregársela a los vecinos ese es el trabajo que tendría que estar haciendo él como interventor ver cuándo va a devolver a Coveza normalizada a los vecinos de Paso a la Patria la preocupación primordial de él y que no nos encontremos en cualquier momento nos despertemos con Coveza privatizada como pasó en la vecina ciudad de, de San Luis porque ahí sí lo vamos a responsabilizar directamente a él y nada más, acá está esto para la gente, para el nuestro pueblo este, reconozco que el, que, el, que el trámite de gestión lo inició él, es cierto, pero la realidad es que la gestión eh, está plasmada a través de, del compañero Fabián Río, que hizo realidad el pedido. Nada más. Está claro, es la precisión de que usted tiene que tener en el momento de acercarse a las urnas. Hay gente, hay candidatos, hay partidos políticos que prometen, pero prometen cumplir una vez que estén en el gobierno. En este caso, el Frente de Todos, el justicialismo, el peronismo, demuestra que en cualquier momento, en cualquier instante, siempre está presente con la comunidad. Porque así es la justicia social, porque así se interpreta, porque así se entiende. Así que cuando esté en las urnas, cuando va a colocar... ...independientemente de lo que usted piense... ...fíjese en el corazón de la comunidad... ...quién lo tiene y de qué manera lo expresa. El momento exacto que la gente del Frente de Todos... ...hace de entrega de las bombas correspondiente a Cobesa. Un éxito, la felicidad de haber sido recibido por... Eh, ...encargados, por los obreros... ...y esto es para la comunidad de Paso de la Patria... ...y bueno, todos juntos con un pensamiento aquel que significa la justicia social, aquel que significa realmente estar con cada uno. Así, el aplauso para todos. Ahí está. Gracias. Y se cumplió otra opción del frente de todos.